Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Este es un espacio en el que están encontrando las mejores noticias y los mejores tips de este naciente imperio legal de la marihuana. Yo soy Pablo Luna, soy presidente fundador de Cooperativa Canamich y cofundador de revista Canaculta. Actualmente eh, estamos desarrollando un plan que es el Plan Nacional de Educación Canamich eh, y, y no nada más nacional sino que lo estamos haciendo por Zoom y estamos llegando pues a Perú, a Chile, a Argentina, eh, a Uruguay, también este en Colombia también, está fuertísimo Ecuador, entonces eh, de eso va a tratar el tema de hoy, de hoy amigos dice yo quiero entrar al negocio del cannabis Bienvenidos, bienvenidos todos, todos, va que, que bueno que van llegando y ese es el tema de hoy Ese es el episodio número 6 de su video podcast diario de la segunda temporada de su video podcast, video podcast diario de negocios, cannabis y política En este espacio vamos a hablar del plan de educación que estamos lanzando acá en México El día de ayer por, hicimos por primera vez eh, eh, conferencias gratuitas que ya tiene mucho tiempo que no realizábamos conferencias gratuitas y lo hicimos acá en la ciudad de Morelia transmitimos por Zoom, fueron algunas personas en presencial ya saben por pandemia no puede haber mucha gente y estuvimos transmitiendo vamos a estarlo transmitiendo por las páginas de Canamich porque este plan, nación, plan de educación Canamich 2022 lo estamos eh, haciendo con mucho cariño vamos a estar desde la ciudad de Morelia va a estar transmitiendo el, do, el licenciado Tinoco eh, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos el próximo jueves Eso deben de saberlo, va a ser todos los jueves del año Todos los jueves sin faltar ninguno, sin ninguno que nos haga falta Todos los jueves va a haber eh, conferencias presenciales aquí en la ciudad de Morelia y eh, virtual para todos los que nos vean, nos sigan por redes sociales todos los jueves completamente gratuitas Sí, La primera que hubo fue curiosidades del CBD, ayer con el doctor Kevin Camacho doctor, eh, Kevin Camacho, doctor canadico de aquí de Cooperativa Canamich La próxima semana va a ser este los derechos humanos con el licenciado Tinoco Que también está trabajando aquí con nosotros en Canamich Y de revista Canaculta, Cristóbal Cortés va a estar eh, no Somos Holanda, el próximo jueves, de este jueves al que sigue Y así nos vamos a ir, todos vamos a estar dando conferencias Vamos a traer más personalidades también a dar conferencias acá a Morelia Y quiero decirles que esto también lo vamos a estar haciendo en eh, 12 ciudades O sea, la tercera parte del país en, en las 12 ciudades más importantes Lo vamos a estar haciendo también, eh, vamos a estar en... César Ruiz, vamos a comenzar con César Ruiz, que él va a ser uno de nuestros ponentes que va a estar en San Luis Potosí, escúchenlo bien allá, en conjunto con, lo, con el Colegio de Agrónomos de la Huasteca Potosina y algunas más instituciones educativas que están colaborando con Canamiche en San Luis Potosí, también van a ser de forma presencial y de forma virtual, entonces desde Morelia se va a dar una el mismo jueves, que el mismo jueves va a estar César Ruiz allá en San Luis Potosí, Hablándonos de la fitorremediación de los suelos con el cáñamo y desde acá voy a estar yo dando los siete modelos de negocios y en Oaxaca, Oaxaca Namich también vamos a tener otro de nuestros socios dando otra ponencia y vamos a inundar los jueves con nuestro plan de educación Canamich. Para que en todos los pueblos de la tierra, eh, de habla hispana porque todavía no lo pone, Bueno, pero ya las redes sociales se encargan de traducirlo. Entonces, sí, en todos los pueblos de la tierra, vean lo que estamos haciendo con el cáñamo. Vean lo que está haciendo César Ruiz allá en San Luis Potosí. Vean lo que está haciendo Quique en Tijuana, en San Luis Río Colorado, en Torreón, nuestros amigos de Torreón, en Durango Canamich también, en Colima Canamich, en Guerrero... En este Oaxaca, en Mérida próximamente también Canamich En el Estado de México también vamos a estar Ya estamos ahí prácticamente pero vamos a estar dando las conferencias Y en todo el país vamos a estar dando este Plan Nacional de Educación Canamich Vamos a estar dando esas conferencias completamente gratuito Todo lo que tiene que ver con negocios Todo lo que tiene que ver eh, con, con lo medicinal, con el CBD Con todos los cannabinoides no nada más el CBD también lo vamos a tener con nosotros completamente gratuito cada jueves Por nuestras redes sociales Vamos a estar transmitiendo en vivo desde Canamich, Canaculta este, Y obviamente desde esta página de Pablo Luna Se va a estar transmitiendo cada jueves Aparte del video podcast diario Vamos a estar transmitiendo eh, la ponencia que vayamos a tener eh, en ese momento El, el tema que, que, que voy a dar yo va a ser un mapeo el próximo dice Malverde, dice, la información nos hará libres, felicidades por tu plan de educación. Es un plan que impulsé desde el año pasado, lo estuve platicando con algunos socios. Algunos decían que era mucho estar cada jueves regalando lo que mejor cobráramos, pero solamente eh, educando al pueblo también, a toda la gente, a todos los, todos los niveles podemos eh, acercar esa educación a todos es que podemos quitar el estigma también de esta planta y también ver las bondades que tiene el cáñamo. Así es de que este plan de educación va a ser completamente internacional porque sabemos que nuestras redes sociales llegan a más de 30 millones de personas desde Quebec, Canadá, hasta la Patagonia Argentina, en Barcelona también que han estado por acá. Les mando un fuerte abrazo a todos los que siguen esta página. Les agradezco infinitamente. Me siento muy, muy agradecido. Y... Eh, en este plan nacional también si alguien, no nada más va a ser de los integrantes de Canamich hacia el mundo. Si tú eh, si tú tienes un tema, tienes alguna ponencia y nuestro equipo dice, ¿sabes qué? Tú pasas, puedes dar esa conferencia en el plan nacional Canamich que diga, ¿sabes qué? A mí me interesaría que la gente, por ejemplo ahorita que estoy viendo a José Luis Cacique Reyes, que él trae un plan de construcción de casas. Eh, por medio del cáñamo, corrígeme si es falso mi estimado José Luis acá en el chat, puedes corregirme, eh, si él tiene una conferencia, ahí está Luis, dice, queremos el planteo, si quieren dar una conferencia, quienes no sean de Canamich, pero tengan algo de valor que darle a toda la comunidad, empresarial, científica, este, activista del cannabis, si tienes algo de valor que dar, vamos a darlo de forma gratuita, yo voy a ser el primero, vamos a ser los primeros en darlo de forma gratuita a todos nosotros también. Y, eh, por ejemplo, José Luis nos podría platicar también su proyecto que tiene este José Luis Cacique Reyes de construir casas con cáñamo. Es una propuesta muy noble, es una propuesta muy chingona. Va más allá del típico activismo de liberen la marihuana y nuestros derechos y quién sabe. qué. Eso es un, un, un fin muy noble porque va más allá de, de todo esto. Va a realmente ayudar a, a, a las comunidades y va a realmente ayudar a las personas que más lo, lo, lo necesitan, ¿no? Dice que, pues mi programa no es para lo del dolor de rodillas y todo eso, pero sí, sí te sirve cannabis para <coughs> para el dolor de rodillas. Como sea en alcohol, en crema, en... en este, de varias formas eh, te puede servir. Contacta aquí, mira, en el chat hay uno que se llama César Ruiz. Contáctalo, él sabe muy bien qué te puede servir para el dolor de las rodillas. Aquí está en el chat, ¿eh? aquí, aquí mismo en el chat. de Suscríbanse, por favor, suscríbanse, los pues, que no están suscritos aquí al, al canal. Dice, efectivamente, dice José Luis Cacique Reyes, efectivamente el proyecto es sembrar cáñamo para realizar Gem Creto y construir un patrimonio. Siembra tu casa. Esa iniciativa está muy chingona, Ahorita yo he estado en algunas negociaciones, he, he tenido algunos asuntos internos acá de Canamich. No le hemos podido dar seguimiento, pero ahí está mi estimado José Luis. Tan ahí está que nada más de verte me acuerdo de tu proyecto este, 100%. Y vamos a... El, yo creo que en la tercera semana de enero vamos a darle seguimiento también desde Canamich, mi estimado. Para, para trabajar en conjunto, ya que estamos a punto de empezar las demostrativas en todo el país... En San Luis Potosí, en Mexicali, en San Luis Río Colorado, en, Sonoro, en, perdón, en Durango, en, en Coahuila. Dice Jesús González. Dice Pablo, en cuestión de construcción tengo entendido que sale más caro el ladrillo de cáñamo que el normal. Eso comenta gente de construcción o como, o, o como siembra tu casa, eso es interesante. Efectivamente en esos momentos puede ser más costoso porque no hay accesibilidad de la materia prima. ¿sí? O sea, tienes que traerla de Europa, tienes que traerla de allá, porque ni siquiera hay quien esté produciendo legalmente aquí todavía en, en, en proporciones para generar el hempcrete, Todavía no lo hay, pero... Eh, ya nosotros, con nuestras parcelas que vamos a tener en todo el país En más de 16 estados en toda la república Vamos a tener esa disponibilidad ¿Sí? Entonces, ya teniendo esa disponibilidad Los costos se van a abaratar impresionantemente Porque pues saben que nuestra tierra aquí, México O, o, o Michoacán, yo soy de Michoacán por ejemplo, San Luis o otros, Es una tierra bendita Y aquí se va a multiplicar Entonces, ya teniendo nosotros en mínimo unas 12 ciudades principales aquí en el país en diferentes climas, diferentes alturas estamos hablando de un clima como el de, el de Mexicali que es un clima completamente árido estamos hablando de climas como el de San Luis Potosí como el de Durango, como el de Coahuila como el de eh, Nayarit estamos hablando de climas como el de Michoacán Jalisco, Estado de México entonces ya viendo esa disponibilidad, obviamente hoy, el día de hoy hoy 6 de enero, ok, 7, no sé ni qué día es bueno, ya que sea, estamos en enero 2022, sí sale más caro, ¿no? Pero vamos a esperar a enero 2023 a ver cuáles van a ser este, esos precios ahora que, que, que ya se tengan este, estas parcelas demostrativas y experimentales en Canamich en el resto del país. Entonces, sí sale más caro, pero no saldrá más caro cuando tengamos disponibilidad de materia prima. Fíjense que ya no iba a alcanzar a llegar a, grava, a a transmitir en vivo, pero está en la agenda. Si en Canamichi hemos avanzado tanto en tan solo dos años, es porque llevamos una agenda y la cumplimos, ¿sí? Entonces, yo prometí que iba a estar aquí con ustedes todos los días, todos los días, entre 4, hoy, hoy empecé como a las 5, pero porque no iba a casi a alcanzar, pero por lo regular es entre 4.20 y 4.40 comenzamos el live, todos los días vamos a estar, a estar dando estas noticias y, y estos pues avances ¿no? que tenemos. Les recuerdo que este Plan Nacional Canamich va a ser todos los jueves del año. Truene, llueve o relampaguee, Canamich está comprometido a dar una conferencia, una charla, una ponencia. cualquier tipo, Cualquier tipo de colaboración de valor que podamos darle a la comunidad en general, a nuestro país, a nuestra América a nuestra América Latina, a nuestro todo nuestro continente americano, a todo el mundo. Si tienes algo de valor que darlo, lo vamos a poder dar cada jueves en el plan nacional, perdón, en el plan internacional de educación Canamich. Entonces, esto va a ponerse muy interesante porque no nada más van a ser colaboradores de Canamich, sino que gente que todavía no es de Canamich, como José Luis, va a poder dar su ponencia uno de estos jueves a través de las plataformas, obviamente de Canamich. Entonces. Vamos a estar dando, ya saben que si ustedes van a querer educarse cada jueves va a haber diferentes temas, negocios canábicos, eh, va a haber todo lo que tiene que ver con el cáñamo industrial, eh, historia del cannabis, historia y de antropología del cannabis. Va a haber también este, cultura canábica, cultura canábica latinoamericana por medio de nuestra revista eh, Canaculta. Va a haber también educación en negocios por parte de un equipo que está reuniendo Luis Guillermo Mena. Luis Guillermo Mena trabaja en la Secretaría de Economía acá del estado de Michoacán. Crearon un, un lugar que se llama Espacio Emprendedor. Y vamos a, a, a capacitar a todos gratuitamente desde el plan de educación Canamich 2022. Entonces... Todos los jueves del año, toda la educación que tiene que ver con me, me, cannabis medicinal, todo lo que tiene que ver con lo legal, todo, todas las áreas legales, desde los amparos, para qué son, si sirven o no sirven, o si es puro cuento, o te estafaron o no. Lo vamos a ver también cada jueves. Todo lo que tiene que ver con negocios canábicos, también todos los temas, los siete modelos de negocios canábicos, cada jueves de forma gratuita vamos a estar acá. ¿sí? Entonces, si quieres que más personas se beneficien de esto, comparte este video, compártelo, compártelo, compártelo en tus grupos, si nos estás viendo desde otros países, que sabemos que nos ven desde todos, todos los, los países de América, desde Canadá hasta Argentina, siguen esta, esta transmisión, les mando un fuerte abrazo a todos, y vamos a seguir leyendo, dice Jesús González, gracias por ser, por ser tu palabra y cumplir mi Pablo, Órale, aquí estamos, sí, vamos a estar aquí cumpliendo un buen tema, bro, interesante, Así es Rubén, cada jueves por medio de nuestras redes sociales, saludos Rubén, vamos a estar dando educación comple canábica completamente gratuita de todos los temas. Medicinal, Juárez, desde Ciudad Juárez, o sí, Juárez, eh, medicinal, este, antropología y historia canábica. Vamos a estar dando todo lo que tiene que ver también con activismo. Por ejemplo, esto que está haciendo nuestro amigo José Luis casiqueres de de hacer casas con cáñamo, Juárez, Chihuahua, ande, de Juárez, Chihuahua, en Chihuahua todavía no tenemos a nadie, eh, de extracción con nuestro, eh, nuestro amigo César Ruiz, que es ingeniero también allá de Canamich, San Luis Potosí, él va a dar cursos completamente gratuitos para toda, toda nuestra comunidad, así es de que compartan este video, porque todos los jueves vamos a estar dando todo esto, entonces... El cáñamo se saca de la cannabis. Ahorita lo voy a explicar, pero tengo un video también aquí que dice la diferencia entre cáñamo, cannabis y marihuana. Entonces, tanto cáñamo como cannabis. Pero tanto cáñamo como marihuana son cannabis. ¿sí? Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es la diferencia entre la marihuana, que comúnmente conocemos, popularmente conocemos, y el cáñamo? Pero los dos, tanto la marihuana como el cáñamo, son cannabis, ¿sí? Eh, la diferencia son. Principalmente sus usos, la marihuana se usa por sus altos contenidos de THC Que te pone, que te coloca, que te da duro Tiene altos contenidos de THC Y eh, el cáñamo industrial es completamente de la misma familia del cannabis Pero no produce altos contenidos de THC o los produce muy bajos Pero se usa principalmente con fines industriales O sea, son cannabis pero no son lo mismo Entonces no produce más de 1% de THC Si tú te quisieras fumar alguna flor de... De cáñamo, pues a lo mejor te dolería primero la cabeza, ¿no? Antes de ponerte, porque no, no tendría esos contenidos de THC que se busca eh, en el mercado recreativo. Esa es la diferencia. Y este dice, Javier, saludos de Querétaro, muy buena información. Ya sabes, mi estimado, por allá en Querétaro ya tenemos un socio también, Martín, que está allá en Querétaro. Eh, ya por allá vamos a empezar a trabajar también las eh, la educación presencial en Querétaro. Entonces por ahí está, hay que estar atentos. José Luis Sánchez García, saludos mi Pablo, ¿qué onda carnal? Un gran saludo, te mando un abrazo, qué gusto saludarte por acá por el live. A ver cuando nos vemos acá en vivo, ¿no? Para tomarnos una chela o algo. Saludo. Ya nada más queda el micrófono abierto. Ah, miren, los nuevos... ¿Ping o no? ¿Cómo se llaman estos? ¿Botones? Canamich. ¿Sí? Nada más yo y otras cuatro personas muy muy importantes de Cannabis que traen el botón, lo vamos a poner a la venta y, y, y vamos a estar regalando también, también ¿no? para que se esté difundiendo la marca, algunos stickers, gorras también, vamos a empezar a, a trabajar esa, esa parte. Pero por lo pronto lo más importante es que hoy es el episodio número 6 de su video podcast diario, la segunda temporada de Negocios, Cannabis y Política. Hoy estuvimos hablando del plan de educación Canamich 2022, que va a ser cada jueves. Entonces estén muy atentos porque vamos a estar abarcando todos los temas. Y si no hay más preguntas, me retiro mis estimados, refinados amigos, es cuanto.